Los coletazos de las elecciones PASO eh, y la derrota del oficialismo, bueno, trajeron discusiones varias eh, políticas, sobre todo económicas, sobre cuál es el rumbo que, que viene llevando el gobierno y cuál es el rumbo que debería llevar. Para analizar un poco qué es lo que pasó, eso en términos económicos, y qué es lo que puede pasar, Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalarino Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, a vos, ¿cómo estás? A ver, Nicolás, eh, por ahí parece un poco de, de, de escuelita, pero por ahí nos podés explicar... Se discutió si hubo ajuste o no, se lo acusó digo, Martín Guzmán por parte del kirchnerismo, sobre todo la carta de Cristina Fernández de Kirchner, lo acusó de alguna manera que hubo un ajuste, una subejecución presupuestaria. Eh, Martín Guzmán de alguna manera alegó que no fue así. ¿Qué, qué es una subejecución presupuestaria? ¿Hubo eh, eh, subejecución? ¿Hubo ajuste? Sí, para variar hay parte de razón en los dos planteos, ¿no? por un lado el de la vicepresidenta que planteaba en relación a lo que se había establecido en el presupuesto el año pasado, para este año, eh, establecía un déficit primario, es decir, cómo iban a cerrar las cuentas públicas, que iba a ser eh, deficitario en 4,5% del PBI, no como un número, como un objetivo al que tenía que apuntar y al que, al que llegara el gobierno. ¿Y cuál fue el resultado de los primeros meses del año? Bueno, que se había sobrecumplido esa meta de alguna manera, es decir, que el déficit había sido mucho menor que el previsto y que esto obviamente tenía un impacto en los sectores sociales que no estaban recibiendo esos recursos. Ahora, ¿cuál es el planteo de Guzmán? También como respuesta que, que es también atendible, dice no, los gastos, si uno los incluye, incluso por inflación y de acuerdo a lo presupuestado, vienen ejecutándose perfectamente de acuerdo a lo ejecutado. Y uno ve los números y dice, sí, eso tiene un punto. Entonces, ¿dónde estaría la cuestión? Me parece que lo que hay que ver son los primeros meses del gobierno, los primeros cinco o seis meses del gobierno, que tuvieron, por el lado de los ingresos fiscales, recursos bastante superiores a lo presupuestado. Gracias a qué? Tres cosas, básicamente, hay que ver ahí los precios internacionales de los commodities, que le permitió recaudación por retenciones bastante superiores a la prevista por los precios. Después la cuestión del aporte a las grandes fortunas, que también estuvo concentrado en la primera parte del año, eso no estaba en el presupuesto y también en términos de ingreso es un, una mejora bastante importante. Y después la mayor actividad que fue habiendo, entonces... ¿Cuáles serían los términos, me parece, más criteriosos para plantear la discusión? Es, ¿qué hacer con esos ingresos extras? Si se viene re, eh, ejecutando el gasto según lo planificado, ¿qué hacemos con esos recursos extras? ¿Reducimos el déficit o lo destinamos, incrementamos el gasto todavía más y apuntalamos algunas partidas? Me parece que esos son los términos de la discusión. Bien. Ahora, reducir el déficit significa, si hubo ingresos extras, no ponerlos, por ejemplo... En un IFE, en un ATP, en un ingreso universal, plantean algunos, en obra pública. ¿Dónde los pone el gobierno? ¿Dónde está ese dinero? Sí, donde hoy más lo está destinando con respecto a lo presupuestado es en los subsidios energéticos, es de los rubros que más aumenta de acuerdo a lo que tenía planificado. Claro, pero hay más consumo, en general hay más consumo de, de, de servicios energéticos, por ejemplo, de la industria, no, para producir cosas que la gente compra. Efectivamente, y, y sobre todo en las tarifas de, de electricidad Bien. del área metropolitana de Buenos Aires, porque esto también es importante señalarlo, el subsidio de las tarifas del gobierno nacional está concentrado en el área metropolitana, eh, en el resto del país hubo incrementos mayores o, o cerca del 30%, no del 10% como tuvimos acá. ¿Y qué partidas estuvieron por debajo? Bueno, dos principalmente diría, algunas relacionadas a infraestructura en servicios, en espacio público, en obra pública, de plazas, parques, que uno por ahí eh, entiende que se afectó la actividad porque tuvimos en el medio del año una segunda ola, entonces por ahí algunos proyectos no se pudieron realizar, pero que a esta altura del año ya estamos en condiciones, me parece, como de, de con la vacunación que permite reactivar muchísimas actividades, bueno, darle a esto un protagonismo más, más grande, ¿no? bien Y la segunda es jubilaciones, donde la fórmula... No permitió ajustes muy importantes y, de hecho, hubo bonos extras para apuntalar algunos refuerzos de ingresos y, en términos de gasto, quedó un poco por debajo de, de lo que se prevía con, con la inflación. Bien. Eh, si se hubiera ejecutado el 100%, o si, si, si llegamos a ejecutar el 100% del presupuesto, aún así se puede, podemos estar hablando de un ajuste, digo, en, un, en este contexto, ¿no? Siempre en un contexto de una recesión, un lastre que viene el año pasado, una economía muy frenada, ¿te parece? ¿Se puede hacer una evaluación? Por ahí es un poco eh, general. Sí, A mí me parece que un ajuste en términos estrictos, como uno lo tiene definido en el manual, no es. Ahora, lo que se puede discutir es si es excesivamente cauteloso con el gasto público o si tiene margen para un gasto todavía mayor. Me parece que la palabra ajuste no le cabe enteramente, pero sí, eh, sobre todo en los primeros meses del año, yo lo, lo describiría como una excesiva cautela fiscal, por lo menos, ¿no? con, con esos recursos. De hecho, para el año, cuando cierre el año, seguramente, esa meta del 4,5%, 5 sea bastante menor ahora hace pocas hace pocos días hace pocas semanas se mandó el presupuesto para el 2022 mm. ahí también hay números que indican cuál va a ser la proyección para este año ese 4,5 que se prevé el año pasado ya el gobierno dice bueno este año va a ser 4% el déficit, no 4,5. Incluso lo más probable es que esté todavía por debajo de eso, entre un 3,5% y 4%. Por eso la discusión es qué hacer con esos ingresos extras. ¿sí? Volver a las metas anteriores o mantener un incremento del gasto, pero que todavía deja por ahí sabor a poco. Bien. Ahora, no bajar ese dinero, y sobre todo en un año electoral, bajar ese dinero es ponerlo en consumo, ponerlo en trabajo, digo, el Estado el estado en Argentina suele ser un dinamizador uh -huh. del empleo, de, del consumo, eh, parecería ser una política de corte ortodoxa, no, no, no, no tradicionalmente uh -huh. de, de gobiernos peronistas. Eh, hay un sesgo ahí ortodoxo, una mirada monetarista por parte del ministro, del, del gobierno, no sé, entiendo que hay muchas miradas dentro del gobierno, por lo menos del ministro. Sí, hay dos cosas, me parece. Una, por ahí, un poco más técnica de la definición más económica, de, de cómo leerlo. Y ahí sí me parece que hay una mirada, y hubo sobre todo en esa primera parte del año, una mirada un tanto ortodoxa, porque cuál era la justificación o cómo presentaba y argumentaba la reducción del déficit el, el ministro Guzmán. Decía, bueno, con un menor déficit vamos a tener una menor inflación porque eso implica, como sabemos, menor emisión monetaria. Entonces, trataba de dar señales de que un déficit muy bajo se iba a traducir en una menor inflación. Y el resultado no, no lo acompañó mucho, porque en esos meses también fueron los de inflación más alta. no De hecho, ahora vemos que a partir de julio y agosto se empezó a incentivar un poco más el gasto público y si vemos los datos de inflación de los últimos meses, viene bajando, levemente, pero viene bajando. Es decir... Se hizo un esfuerzo grande por el lado del déficit, se, no se gastaron esos recursos extras, con un resultado por el lado de la inflación, me parece que, que no lo ameritaba, no lo justificó. Bien, ahora, eso es entendiendo que el ministro agarró una parte de la biblioteca, eh, que es una parte de la biblioteca que entiende que la emisión y que una masa monetaria creciente o amplia genera inflación. Hay otra parte de la biblioteca ¿no? que entiende que, uh -huh. que, que no necesariamente o que no es así. Eh, digo, uno pensaría que esa parte de la biblioteca que eligió de, de corte monetarista eh, está en línea con, por ejemplo, el FMI, de un posible acuerdo con el FMI o estar cumplir con ciertas metas. Eh, ¿Puede ser que haya algo de eso? Me parece que en la visión del gobierno lo que quería evitar era sobre todo tener que reforzar controles cambiarios, sí. porque me parece que eso sí al, al gobierno... ...de alguna manera cuenta con la ventaja que, de, que no puso la situación actual... porque ...¿qué implica una mayor, inflación, una mayor emisión? Bueno, parte de eso probablemente puede presionar en la dolarización... ...y el típico camino por el cual la, infla, la emisión termina en inflación es... ...mayor presión sobre las reservas, sobre el tipo de cambio porque a pesar de que tenemos una economía bastante baja en términos de actividad, hay gente que le va bien y a esa gente que va bien, que le sobra algo, lo dolariza. Y eso es un componente estructural. Para evitar que eso impacte en los tipos de cambio requiere reforzar controles. Y el gobierno no estaba muy dispuesto a reforzar esos controles. Me parece que en esta etapa, sobre todo esta última parte del año, me parece que ahí sí eh, necesariamente... Como paga un costo, me parece en términos sociales, tan alto con esa cautela fiscal, necesite como contrapartida reforzar esos controles para, para evitar que, que impacten otras variables. Es una preocupación importante por la macro, más que por no Exactamente. el bolsillo. Exactamente. Y hay estudios, ustedes tienen analizado qué pasó en el mundo, ¿no? Digo, insisto, contexto, pandemia, que no terminó y que incluso tiene sus coletazos digo, lo más duro de la pandemia que fue el año pasado, eh, ¿qué pasó en el mundo en cuanto a gasto público, en cuanto a inversión social? Digo, ¿no? Otros países que por ahí a uno le extrañaría pusieron mucho dinero en la calle para tratar de mantener la cosa andando. Sí, tal cual. Me parece que las medidas de, de asistencia, sobre todo, y de sostener la actividad que tuvieron los estados, estuvo muy asociada a su capacidad financiera, es decir, los estados más desarrollados, por ejemplo... El caso extremo, Estados Unidos, ¿no? Puede emitir una cantidad de dólares descomunal sin que eso tenga un impacto significativo en los precios. Bueno, a medida que vamos del centro corriéndonos más a la periferia, ese margen se, se, se reduce, ¿no? Por eso algunos países son centrales y otros más periféricos. Por las decisiones que pueden tomar. Y en este contexto Argentina sabemos que tenía más restricciones que las que tuvo por ahí en, en los últimos 15, 20 años y, y no pudo tomar ni siquiera lo que tu, tuvieron otros gobiernos por ahí más ortodoxos todavía, en más de derecha como Brasil, que tuvo un programa de, de gasto público muy intenso y muy focalizado. Y, y Argentina tuvo un esfuerzo importante, si uno lo considera en términos históricos, ahora en términos comparativos con otros países, eh, obviamente estaba muy limitado. De hecho, eso nos lleva a, a la discusión de los DEX, ¿no? ¿Para qué el Fondo Monetario le asigna esos el, los recursos a esos países? Bien, digamos, el DEX es, es el dinero sí. que el fondo monetario FMI repartió en el mundo como para ayudar a los países en general para sostener la crisis a, a partir de la pandemia, ¿no? Exactamente, Digo. un monto récord total, en total 650 mil millones de dólares, de eso Argentina recibió por lo que representa dentro del fondo, eh, fondos que no va a tener que devolver, digamos, eso para todos los países, que el fondo puso a disposición de sus miembros. A Argentina le tocó 4 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Y, ¿Y con qué objetivo lo ha dado el fondo? Bueno, fortalezcan la salida de la pandemia, atiendan a los sectores golpeados, impulsen la recuperación, y de hecho Argentina, y en esto distintas versi versiones y vertientes dentro del Frente de Todos eh, públicamente dijeron estos recursos los vamos a destinar al pago de deuda, o sea, de la pandemia y de la actividad, sectores afectados. Sí, la vicepresidenta incluso lo dijo. No, esta platita así como entra se va de vuelta al fondo para pagar lo que lo que se debe o los primeros vencimientos. Exactamente, o sea, que el margen es estrecho. Si se hizo un esfuerzo importante y estos recursos, obviamente, eh, parte de esos recursos, la mitad ya se usó, queda todavía otra mitad para el mes de diciembre, que veremos si eh, de forma acordada o tal vez no acordada, se dice, bueno, necesitamos otro destino para estos recursos por la situación social que tenemos, digamos. Todavía me parece que, que hay una posibilidad ahí. Bien, seguramente no hay una sola respuesta a esto que te voy a preguntar, pero ¿por qué crees que, digo por, en algún punto me lo respondías, o sea, hay un, un, un, una situación financiera que no es tan holgada, pero al mismo tiempo hay una decisión política, por ejemplo, poder mantener la macro, eh, para poder negociar con el FMI, intuyo yo, digo para poder ir y plantearse con cierto orden en las cuentas, pero digo, todo eso compone las razones por las que vos o el CESO eh, como instituto creen que de alguna manera fue tan conservadora, voy a poner, ortodoxa la política del gobierno este año, un año electoral además particularmente. Sí, a mí me parece que dentro de, del programa de gobierno todavía falta una política económica más audaz y no solo económica, me parece, porque cuando hablamos se está discutiendo mucho, bueno, qué nivel de déficit tenemos, ¿Sí? 3,5, 4, 4,5, de hecho era lo que charlábamos recién, pero no se está discutiendo... Eh, cuáles son la estrategia de, de transformación social y productiva que se lleva adelante con ese gasto. Porque es una op oportunidad importante y son montos de recursos muy importantes. Para ponerlo en un ejemplo, ¿no? 1% del PBI de ese déficit implica, si se lo destina a la, a la infraestructura, a la vivienda, a clubes de barrio, a la educación, a la salud, implica 270.000 empleos de la construcción y lo que eso genera también como actividades conexas, digamos, es bastante importante. Si estamos discutiendo transformar los programas de asistencia en empleo, tenemos ahí una oportunidad de fortalecer con un programa audaz y ambicioso una infraestructura social que el Estado necesita generar, tiene que generar, y eso sí deja un saldo en un sector de, de la comunidad organizada, vamos a llamarle de popular, que viene resistiendo gobiernos muy duros, situaciones económicas muy duras, y que es la que le pone el pecho, la que eh, hace un comedor cuando hay que hacerlo, la que sostiene la cooperativa de la escuela cuando hay que sostenerla, y es apuntalar ese sector de la sociedad organizada que está Independientemente de quién esté en el gobierno, de qué frente político haya, me parece que dejar un saldo ahí es todavía algo que no se está discutiendo y que me parece es una oportunidad, no pensándolo para la próxima elección, digamos, para los próximos dos años de la gestión, es una agenda que, que tiene que estar más presente. Bien, sobre todo, digo, insisto, contexto de pandemia, pero además, cuatro o cinco años de pérdida de poder adquisitivo del salario, diez años de una economía estancada, ¿no? Digo, no, son números que, que no puede ignorar eh, un gobierno o el Estado a la hora de ser. Tan conservador, insisto con la palabra. Sí, sí, sí, sí, cauto, conservador. No sé, sí, sí, sí, me parece que va por ahí. sí y Tímido, quizás. Tímido. Aprender también de las lecciones, ¿no? También porque eh, que tuvimos, incluso en un periodo, virtuoso, digamos, en términos salariales, como el de 2011, 2015, que también nos quedaron saldos pendientes ¿no? de, de, ese, de esa experiencia de gobierno. Superar eso, superar lo que hoy se plantea en términos de, de programas de asistencia al trabajo, que se, que se conviertan en empleo, bueno. Esa oportunidad está, se abre una ventana que a mí me parece interesante en términos de, de posibilidades de, de cambiar la agenda política, que, que sea esto, no reforzar y esas demandas concretas pendientes, empezar a dar una respuesta concreta y dejar un saldo también de gobierno que no sean solo un precio de tarifas bajos, sino una infraestructura y recursos para esas organizaciones populares. Bien, pasó muy poco como para pasó muy poco de las PASO como para poder hacer un análisis de los números, pero en cuanto a anuncios y en cuanto a gestos, incluso, ¿te parece que acusó recibo y que las medidas o los anuncios de medidas y, y las políticas que se llevaron a cabo desde ese día a, hasta hoy, estamos a casi empezando octubre, eh, van en esa línea o no van en línea de un manotazo ahogado de bajar guita eh, por donde se pueda para tratar de llegar a noviembre de la mejor manera? Sí, a mí me parece que es más esto último que vos planteás, ¿no? Por ahí no tanto manotazo de ahogado, pero sí en términos de inyectar recursos eh, muy rápidamente, digamos. Eso, obviamente, es lo que estamos hablando antes, un plan de infraestructura más ambicioso implica más tiempo de ejecución. Esto puede estar muy rápido, con un decreto, con un anuncio, ya se puede sentir en el bolsillo. En ese sentido, te, te permite responder mu mucho más rápido. Es positivo, me parece, dentro de todo, atender esa situación y, y dejar de lado un poco esa cautela que había estado lo, los primeros seis meses del año, digamos, cambiar las prioridades, que no sea el equilibrio fiscal una, propiedad, sino una, una prioridad, sino que sea la situación social. Me parece que ahí hay un cambio, un acuse de recibo interesante. Eh, de todos modos, me parece que la agenda puede ser mucho más ambiciosa, incluso que... Estas medidas económicas que, que son positivas, insisto, incluso que la política de inyección de recursos 2011-2015, eso también puede ser superado y me parece que es lo que, lo que se le va a reclamar al, al peronismo para dejar al frente de todos, para dejar un saldo también de su experiencia de gobierno. Bien. Muchas gracias, Nicolás. A vos.